los subsidios en cuanto a las tarifas muchos no teníamos en claro si estábamos o no subsidiados porque en las facturas hemos hablado Agustina, muchas veces no aparece tal subsidio por ejemplo en la, en la de la electricidad Muchos también decidieron no inscribirse porque tenían miedo de después de no poder comprar dólares. Exacto. El tema es que ¿cuándo vamos a anotar eso en la factura? A partir del mes de octubre. En realidad empezaría a contabilizarse a partir del mes de octubre, pero te va a llegar con la factura del mes de noviembre. ¿okay? Ahí puede llegar a cambiar en función de si recibís la factura mensual o bimestral. También hay que tener en cuenta ese detalle. Pero ¿qué explicaron ayer desde la Secretaría de Energía de la Nación que todo el proceso se retrasó? Porque primero hubo mucha gente que se anotó, después que decidió salirse por el tema de la compra de dólares, después que las provincias no les había llegado la información de a quiénes les correspondía el subsidio y a quiénes no. Por lo tanto, a pedido de las provincias, es que el gobierno ha decidido prorrogar y mantener, o en realidad, realizarlo, pero más adelante, dicen desde el mes de octubre. Una cosita más que quería contarles, y en todo caso podemos escuchar la nota de Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía, y después mostrarles una página en donde ustedes van a poder saber si han quedado o no dentro de los subsidios y en qué segmentación quedaron, básicamente. Escuchamos a la funcionaria de Energía primero. Comercio, sí. la segmentación, sí, comenzó el primero de septiembre. Comercio sigue sí, igual a partir de eh, lo, que, lo que pasó para el primero de octubre. Es el se postergó el retiro de subsidios para aquellos que no estaban inscriptos sí. o los, los N1. Sí. El resto sigue. sigue, sigue ¿Y bueno. los que estaban inscriptos como N1, ingresos altos, siguieron sí. también en, desde septiembre? Se pasó es, al primero de octubre. Se pasó al N, eh, Lo único que se modificó es N1 y aquel que no estaba sí. inscripto que se iba a retirar el subsidio el primero de septiembre, se va a retirar a partir del primero de octubre. Falta y es decir que aquellos que entraron en el registro, sí, bueno, no ellos ir, iban van sí. a ir Pámonos, progresivamente tiempo, no eh, re, digamos, teniendo la quita de subsidio. Exactamente. Lo que pasa es que N 2 ya estaba previsto que no iban a tener, este, no iban a tener ni aumentos, ni se iba a retirar el subsidio. O sea, Comerciales a partir del 1 de septiembre, como estaba previsto sí. en un primer momento, solo que lo que es N1 y aquel no inscripto, ¿por qué? Porque hubo demoras con las bases de datos y los cruces de las provincias, y muchas provincias nos solicitaron un tiempo más para poder salir a buscar a aquellos que no estaban inscriptos, que ellos los tienen ubicados como de bajos recursos. Entonces sí. nos pidieron un poquito más de tiempo, que se los dio, y para organizar, y dijimos a partir del 1 de octubre. Bueno, esto tiene que ver con lo que ya habíamos manifestado, que muchos no tienen acceso a internet básicamente Exacto. para inscribirse, ¿no? Sí, lo traducimos un poquito. Lo que ella dice es, hubo mucha gente que se inscribió, que uh -huh. después se arrepintió, pero hubo mucha gente que no se inscribió porque claro. nunca supo que estaba la segmentación tarifaria. Por eso se esperaba que el gobierno lo que hiciera fuera tirar un poquito la pelota para adelante, considerando que a lo mejor pueden estar llegando a un universo de personas que hoy no está inscripta, pero entienden desde el gobierno, no está inscripta porque no lo sabe, no porque no quiera tener un subsidio. El tema es que aquellos que no se inscribieron van a perder todos los subsidios por parte del Gobierno de la Nación. Claro. Por eso es que están dando este changui de tiempo, por, por decirlo de la manera más llana y simple posible, para que a partir del primero de octubre comience a aplicarse la segmentación tarifaria. Ahora, les había prometido una página. Si ustedes ingresan a EPRE, epremendoza.gov.ar, epremendoza.gov.ar, se van a encontrar con esta página y se van a encontrar con una pestañita que dice registro de acceso. No sé si Marce podés ingresar nuevamente, cerrarla e ingresar nuevamente, porque en realidad cuando vos ingresás a la página, lo primero que te encontrás es con esa pestañita que dice registro de acceso. Mirá, en ese registro de acceso vos vas, vos vas a ingresar y vas a colocar el ID de la factura, que te vas a encontrar en la parte derecha de tu factura, que es eh, varios números. Si vos pones todos esos números, te va a decir justamente en qué universo quedaste. Esto es solamente luz. Esto es solamente luz. Esto es epremendoza.gov.ar. Solamente luz. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con el gas. Pero es el, Electricidad, ¿no? Para decirlo correctamente. Exactamente. Si vos ingresas ahí, te vas a encontrar con esos cuadritos... En la parte celeste es donde vas a tener que poner el ID uh -huh. de tu factura. Ahí te marca bien igual a la izquierda cuál es ese ID. Exactamente, uh -huh. o el número el de suministro. También lo, lo puedes encontrar uh -huh. de esa forma, como ID o número de suministro. Realizás la consulta. Yo lo hice el fin de semana y automáticamente me salió que quedé en ingresos medios, como, se estipu como yo estipulaba que iba a pasar. <risa> el tema es que si a lo mejor quedaste en ingresos altos porque te equivocaste en la carga de la información... En ese caso perderías los subsidios, pero tenés una forma de reclamar. Y en esa misma página sí. te dice cómo tenés que hacer el reclamo. De todas maneras se supone que ellos entrecruzaron datos. O sea, si vos te equivocaste en un cero, se supone... Mira, la primera parte sí. hubo muchísimos reclamos porque la gente eh, había quedado en ingresos altos y de hecho nos lo contaba Romina Ríos y nos decía, y es porque a lo mejor colocaron un cero de más. Y el Estado no hizo este trabajo que vos decís, se cae de maduro. Por, lógico deberían, por lógica claro, deberían hacerlo. Porque si no, también de la otra manera podría poner un cero menos También. Y acceder tal cuando, cual, no, cuando no, cuando no, no, no te necesito. corresponde. Exactamente. Pero bueno, si quedaron mal catalogados, mm. en esa misma página epremendoza.gov.ar pueden ingresar y pueden hacer el reclamo pertinente para poder realizar el cambio.